Gracias bueno. por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Hoy tenemos un plato fuerte porque tenemos dos entrevistas sumamente importantes. La primera que vamos a compartir con ustedes es con la autoridad, el alcalde local de San Francisco de Macorís, Antonio Díaz Paulino, Alex Díaz, que está con nosotros a raíz de la participación activa que estuvo el ayuntamiento en el, la, el pasado domingo en la gran parada de Bronx, la avenida Gran Concord en New York se ha criticado mucho el exceso de personal y el hecho de que el ayuntamiento quedase cerrado prácticamente, él viene a aclarar todos esos detalles en este programa que es también su casa, buenos días alcalde buenos días, ¿Cómo, ¿cómo están estás? ustedes? bien, alcalde, Qué Placer bueno, tenerle. me alegra mucho, mire muchísimas sí. gracias por permitirme llegar acá a este importante espacio de Telenor en lo que nos agrada es el periplo institucional que hemos realizado en New York por primera vez. Y qué bueno que se hace ese tipo de parafernalia, eh, de escarceo, porque entonces así eh, todo lo que no pudieron ver, eh, todo este ánimo y esta intención ya lo están conociendo y ahora van a ir eh, pues desmaterializando los hechos y poniéndolo en el plano que debe ir. Nunca la diáspora... Eh, estos inmigrantes que han ido a trabajar por años y años a Nueva York u otra ciudad, han tenido la oportunidad de que sus autoridades estén allí, eh, pues dándoles reconocimiento, por ejemplo, al alcalde de Nueva York, pa, por lo que ha hecho con nuestros franco-macorizanos. Y en una, en una actividad nosotros pues estuvimos eh, reconociendo ese acto de todo lo que ha hecho esa gran urbe con nosotros. De igual manera... Eh, un reconocimiento para nosotros y otro reconocimiento a la senadora eh, Alcántara, quien pues es la única latina y, gracias a Dios, orgullo nuestro, dominicana senadora. Eh, esto es, es un hito en la historia de, de, de Nueva York verdad y, y, de, y del mundo, por, porque es la única latina. Estar con ella, compartiendo con ella e invitarla a que venga acá con nosotros, junto a otra asambleísta que nació en las terrenas, una joven brillante, que ojalá nos pudieran estar poniendo las imágenes que tenemos nosotros, que trajimos como soporte. Esa gran asambleísta, Carmen de la Rosa, una, una joven estupenda, eh, nació en la terrena y es asambleísta estatal. Una muchacha viendo. con una visión clara. Aquí estamos, aquí estamos en el ayuntamiento. Ahí está la comisión completa. Ahí fue? está la comisión completa, que la, la, la tenemos representada por la sala capitular en la presencia del presidente Miguelín Díaz, eh, Evelyn de la Cruz, el señor Miguelito Betances, eh, el, el, el señor, eh, nuestro amigo Cuchito, verdad, nuestro amigo Miguelito, eh, la, nuestra amiga Iris Colón y la vicealcaldesa. Veo a Mariel eh, Santos también, directora de Sí, ahí estaba, Richard. Ella, Richard. De estaba ella también, el de la juventud, nuestro amigo Richard Tejada. Eh, ahí estaba la encargada de educación representando a nuestro honorable gobernador, que también estuvo invitado, pero ustedes saben la situación que le, que, sí, que que le surgió. De su y de pronto, rápidamente, necesitábamos la presencia de él, porque es una, una agenda común. Nosotros no vinimos a politiquear a este pueblo, que se, queremos dejar un precedente. Y de igual manera, el, el, el senador no pudo estar, porque saben que están, eh, se está manejando la aprobación de la ley de partido, y cuando, y precisamente tenía. Eh, pues eh, reuniones muy importantes Ahí vemos en la, cuando nos entrega reconocimiento en la alcaldía de Nueva York eh, Pues de igual forma le estamos haciendo una invitación Ellos nos entregaron reconocimiento Le hicimos una invitación para que agendaran venir aquí a San Francisco de Macorís ¿Por qué? Porque la ciudad de Nueva York para nosotros, para los franco-macorizanos es muy importante de, de igual manera, bueno, ahí ustedes pueden observar cuando estamos en, en esa actividad y pues aquí está la asambleísta que nació en Las Terrenas, una niña brillante que tiene un futuro increíble <coughs> en, en la ciudad de Nueva York. Vamos a ver esto, si ustedes me permiten. Sí. Bueno, adelante. nuestra cultura para que los jóvenes que vienen detrás, muchos de ellos nacidos no en este país, todavía tengan esa conexión a las la comunidad. Es importante darle y elevar nuestra cultura para que los jóvenes que vienen detrás, muchos de ellos nacido no en este país. Todavía esa Bueno, mire, nosotros nos sentimos muy orgullosos porque el, el director operativo de la oficina del, de la senadora, el señor eh, Marisol Alcántara, es de Rivera del Haya, un joven que dirige todo, todo allí. Donde quiera que llegamos, había un franco macorizano de mucha importancia, incluso tenemos unos 16 jueces en la ciudad de Nueva York, y nos alegramos muchísimo cuando una de las de la personalidades principalísimas de la alcaldía es de San Francisco de Macorís, también una joven brillante. De manera que a eso fuimos, a resaltar esos valores, porque San Francisco ha tenido una marca que no es la que nosotros debemos de, de, de, de exhibir, porque nosotros tenemos incluso... Lo, una línea de supermercado De Teófilo de Jesús, allí que se llama Compare, que estuvo allí presente colaborando Con nosotros, poniendo una carroza De 5 mil dólares, que no tuvimos que Llevarla nosotros, tuvimos a Don Juan Hidalgo Que es un hombre de farmacia De la farmacia La Fe, en Nueva York, en el Bronx Y tiene también otro, otros negocios Que también nos, nos Aportó una carroza de 5 mil dólares Tenemos de igual manera A Samir Rizé que estuvo con nosotros allí eh, Aportando con los gigantes En eh, una carroza, los gigantes exhibiendo el trabajo, la alegría, <coughs> nuestro deporte y el cacao por igual, que también hizo un gran aporte y llevó una, una gran comitiva. De igual manera, otros empresarios estuvieron allí presentes. Nosotros fuimos definitivamente a eso, a buscar tener una agenda para ir, ir mostrando al mundo que nosotros estamos en una gran urbe que no solo llegamos a, que, a, a estar recibiendo sino también aportando por lo, que, por lo que aquí tenemos el cónsul el cónsul general de dominicano en la ciudad de New York eh, quien habló, ahí está el presidente también entregándole una, un reconocimiento eh, por, por, por el trato que le da a los franco-macorizanos él de igual manera ¿Qué, ¿qué quiere decir? que los regidores fueron allí a trabajar con, con, lo, con el alcalde nosotros estuvimos en ruta de trenes trabajando, nos montamos en los trenes eh, por la comitiva y para cumplir con la agenda y porque entendíamos que es, ese es el propósito el propósito no es a ir a galantear ni mucho menos sino ir de trabajo es un transporte no, seguro los trenes allá. y no descansamos Mira, en el trabajo entonces, entonces fíjese se ha estado especulando y para eso viene Francis sí. se ha estado especulando de los gastos mire el que, el que vea los gastos como un gasto en este momento que nosotros necesitamos con el comercio también eh, que vive en Estados Unidos y otras latitudes, necesitamos presentarla a San Francisco, porque hay muchos inversionistas con mucho dinero, ansiosos de venir acá, que no tienen los espacios, porque no le hemos dicho, mire, nosotros tenemos carencia de parqueo, parqueo eh, as soterrados y superficiales, porque no hay cómo. Pueden ustedes invertir, aquí está la alcaldía, para ponernos y mancomunar, como dice la ley 176-107 y la ley 1.20 de desarrollo estratégico. Entonces nosotros tenemos una agenda común, porque los ayuntamientos se ponen grandes cuando el empresariado también invierte, porque no hay manera, no hay recursos. Entonces nosotros, cuando se especula, miren ahí está la parada, cuando nosotros, cuando se especula, porque todos los franco llegaron, por primera vez estuvimos reunidos. Cuando se especula, se pierde el norte. Y Telenor gastó más de 50 mil dólares en transmisión, en hoteles. Cuando usted dice se especula, ¿a qué usted se refiere? Bueno, porque se ha estado hablando de que nosotros hicimos un gasto que no es lo que realmente nosotros pues, hicimos. ¿Cuál es el gasto? Mire, mire. O la inversión, lo que usted quiere llamar o la inversión, inversión. que es lo más eso? probable que sea, claro, pero no es cuánto fue la inversión. Sí, pero mire, lo importante es que la especulación daña. Va, vamos a permitir daña. que nos traiga el cafecito. Y, y es por esto, porque sí, claro, usted vino a aclarar algo claro, por un comentario ese, que ese nosotros hicimos ayer. Sí, Mira pero, una cosa, sí, no, nos yo nos ayuda, quiero ahora. que usted me permita. Vamos a alegrarnos para que el tiempo. El tiempo lo vamos a aprovechar para que usted se despliegue. Está muy bien todo lo que usted ha planteado. Nosotros dijimos en la mañana. Y lo valoramos aquí. Valoramos aquí el, La oportunidad que se nos da Porque la ciudad de San Francisco Estuvo en la palestra pública el domingo del mundo Y en el mundo Y sobre todo El proceso de internacionalización Fue resaltado Por nosotros Ahora A lo que Verdaderamente nos preocupó Y, nos, y atacamos De esta parada No de la parada, sino de la cantidad de funcionarios importantes que se presentaron allí, aparte del alcalde, que es la persona que representa al municipio por ley, y es la que debió de estar ahí, junto al presidente de la sala, en una comitiva tan amplia, teniendo nosotros como ciudad tantos problemas, y usted que ha sufrido de una situación de escasez económica, era un tanto engorroso ver que yo fui a buscar una certificación para de, y lo dije en el público, para depositar un documento que se va a transferir un derecho de propiedad, uh -huh. o un derecho de arrendamiento es la palabra, porque ahí no hay propiedad. Uh -huh. Y tengo que esperar al miércoles cuando esté el presidente para que lo dice. Es eso. Ya después de ahí la inversión es una inversión, nosotros lo reconocemos, alcalde, pero ¿a dónde está la especulación en los comentarios que hemos hecho aquí?, es lo que quiero que usted me explique. Sí, pero mire, cuando usted va a buscar esa certificación, yo quiero decirle a usted que ahí está el secretario general y le dio la información, el secretario de, de, del, del cabildo claro. de la sala, y le dio la información. Claro. Mire, el presidente, eh, que usted bien dicho que debió de estar ahí, claro. salió el jueves, el jueves es la gala y tenía que estar presente. Pero que está porque, bien, nosotros bueno, pero, estamos pero, bien, claro. Pero fíjese cómo usted, me da un dato, que necesariamente él tiene que estar. Claro. Entonces, cuando usted se refiere a eso, nosotros entendemos que la agenda del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís ha estado eh, dividida en trabajos. Que muy bien, el presidente se fue el jueves, la, el, el, la sala capitular el miércoles celebra sesión y ahí van a estar todos. Y yo me fui el viernes, me fui el viernes, ni siquiera participé en la gala principal que se me... Se me criticó porque era demasiado importante nuestra presencia, pero yo entiendo que si las autoridades están allí, eh, pueden también hacer el, el rol. Por eso también estaba la, la vice, porque yo soy un hombre de agenda. Entonces debíamos debíamos estar divididos porque yo sí que no podía dejar la ciudad por tantos días porque yo soy el que trabajo de manera operativa porque tengo 57 millones que licitamos verdad con sí. muchos ingenieros que están haciendo en cementado se nota. tú entiendes entonces yo debía de estar aquí y me fui cuando realmente entendía que, que dejé unos aires ya una firma de un contrato para los aires de salón de acto que viene ahora con remozado rescatado restaurado ese gran edificio que fue, fue hecho en el 1847 si mal no recuerdo 1947, 1947. 1947 entonces eh, cumplimos con esa agenda y estuvimos entonces el lunes hermano ya al mediodía aquí eh, y, y ya como a las 2 de la tarde en el Cabildo, siguiendo la agenda de trabajo. Mire, nosotros quisimos ir con unos seis o siete regidores, porque también los regidores son los que, hacen, eh, los que aprueban y hacen normativa, Francis. Y tenemos que mostrar y aprender de, del ejercicio democrático y de desarrollo, porque muchas veces quizá choca conmigo una visión eh, en el sentido de que quizá ellos tienen una visión y yo tengo otra Y podríamos, sobre la línea, seguir desarrollando a San Francisco de Macorís Ese es el rol y ese es el espíritu de que los regidores estuvieran Viendo a una juventud, esa asambleíta trabajando Que nos explicaran, dando un tour por todas las instituciones Y viendo cómo se trabaja allí Ese es el espíritu miren no descansamos No descansamos para nada Porque la verdad que fue un trabajo duro Y óigame el, el, los costos en los que nos vimos envueltos para, para esta importante actividad fueron muy mínimos Porque licitamos, sorteamos los vuelos, que eran uno, unos 12 a 13 vuelos, los sorteamos Ganó primero ¿Quién ganó? San Cristóbal, San Cristóbal ganó los vuelos Y fíjense que con tiempo que estamos trabajando, cuando destapamos los sobres eh, la, llamamos a empresa que habían sido adjudicados Entonces nos dijeron, no, denme un momentito Porque tenemos que ver si los precios son actuales Recuerden ustedes que los vuelos cambian, de hora a hora cambian, cambian. Sí. Ah, pues mire, habían cambiado Y les resultaba 100 mil pesos más Entonces tuvimos nosotros, como dice la misma ley Consultar, compra y contrataciones del Estado Dominicano sí. eh, online Y nos dice, mándenlo entonces para, para mañana Para que ellos vuelvan otra vez y manden su presupuesto eh, bueno, nosotros entonces lo que hicimos fue que aumentamos no 100 mil, eh, como decía la subida, sino 41 mil, porque la, la situación es que la, las, los procesos de compra de manera legal lo que te hacen es que te economiza mucho dinero. lo, hicim estamos hablando lo hicimos total, así, ¿eh? lo hicimos así y entonces ganó una local de San Francisco de Macorís porque fue la que se ajustó. ¿Quién? Estamos hablando de 300 y pico miles de pesos y con, la, y con él y Tevis y con los impuestos del Estado se fue a 419 mil ¿Quién pesos. ¿Quién ganó local quién? Eh, la, la, la, la agencia Raquel, Raquel Trava. Fíjese usted que cuando la sala aprueba unos viáticos para ir, porque tenemos días de trabajo, la verdad, eh, apenas lo que le, le aprobamos, cuando ellos hacen la resolución, son 300 dólares, no por día, sino por por todos los días que iban a estar algo pírrico, ¿verdad? Pero para por lo menos, por lo menos para que puedan sostener esa no cree que, de que esa política de comunicación de entender la ciudad, que se conecte con el trabajo que está haciendo la alcaldía es necesaria? Sí, es muy necesaria, lo que pasa Francis que aquí lo bueno se destaca después de 100 años. No, Porque, eso no es falso. No, pero está bien. Te lo digo. Pero lo estamos reconociendo, Bueno, Alex. pero perfecto. Pero si no vengo, porque mira que lo que pasa, eh, Francis y amigos, es que nosotros somos un gobierno abierto en San Francisco de Macorís y en el país. Somos el único ayuntamiento que tú online, ustedes buscan online, ustedes ven los gastos. Nosotros, la Cámara de Cuentas nos puede hacer una auditoría desde su oficina en la capital. Porque lo de nosotros es día a día, y hora a hora. Es lo que dice De la manera que tú busca en, tú haces un link y tú buscas, en fin, efectivamente gastaron 419 mil en boletos, no un millón, un millón y medio. Ah, que sí, efectivamente 300 dólares para todos estos días eh, para, para, nosotros para los regidores. y para los gastos Ajá, sí. estaban promediando, había más de 20 personas, me llegó aquí, Sí. 49 mil dólares, dice. 49 mil. Eso es una falsedad. Que son unos 2 millones 300 mil sí. al cambio de la tasa. No, mire, nosotros somos... ¿Es eso es lo que queremos U aclarar. No fueron 20, fueron cuántos. Entonces, no, no, ni 20. 10 gente. Ah, Diez. No, no, eh, fueron más. No, nosotros estuvimos, eh, pues, estamos hablando de siete regidores, me parece. Ajá. Está hablando de la, la nuestra, nuestra vice, usted, este, yo. Estamos hablando de la financiera que debía de estar conociendo... Diez. Lo, lo, lo, todo Todos los estamentos. Eh, estuvo la Contralora, que usted sabe que necesitamos conexión eh, con este <risa> tipo de, de, de, de, de manejo. Mm. Y pues ahí usted ahí usted lo, lo está viendo. Con 11, solo 11 personas. Eh, bueno, ahí. Fuera estaba, de la representante sí, del gobernador. Sí, estaba no exacto, estaba recursos humanos. 12. Eh, y las asistentes y, y, suyas me, me mandaron también. 13 las asistentes. No, no, no había asistentes. No había asistentes, ah, por no, eso es yo, bueno aclarar. Yo, yo me fui. 12 personas. Yo fui. Con esta inversión, no ¿cómo se puede beneficiar bueno, ustedes, la ciudad? Perdón, ustedes pueden verlo ahí. Sí. Ustedes sí. pueden verlo ahí, ¿verdad? Sí. O sea, no era verdad que era una comitiva donde se estaba eh, disfrutando. Nos apenas mucho, Alcalde. porque lo que hay que resaltar es el logro. Alcalde. Y vuelvo y repito, vuelvo y repito, perdóneme, la mesa. La mesa de la gala, uh -huh. que hay que pagarla, son unos, creo que 200 dólares en madera, y nada más estaban en eh, unas, una, una, creo que seis, seis o, o siete meses. Autoridad. Fue muy, fue muy pírrico el gasto que hicimos, porque Telenor, yo tengo que decir aquí, gastó más de 50 mil dólares en transmisión, eh, en hoteles para sus, para claro. sus camarógrafos y técnicos, ¿verdad? Y todos los viajes. Y viáticos, los talentos que tuvieron Todo ahí. el talento que tuvo allí, y eso hay que resaltar. Sí. que Telenor hizo una inversión sí grande, Ajá, sí grande. más de 50, creo que se metió a 70 mil dólares por lo menos. Junto a Telenor. Y eso, perdóneme, eso hay que agradecérselo a Telenor sí. porque desde el año pasado ha querido que esta ciudad esté conectada en el mundo y que se vea qué es lo que estamos haciendo. Las nimiedades, las pequeñeces, realmente eh, nosotros debemos de ir ya sí. eh, dejándola de lado porque nosotros Hemos cambiado, Alcalde, hemos cambiado y la gente cuando viene, lo que está viendo es eso. Déjeme hacer esta pregunta. Sería demasiado mezquino no reconocer y aprovechar la oportunidad de resaltar a San Francisco para el mundo, para que la gente no entienda en qué nos ayuda eso como ciudad, a nosotros, el poder estar ahí en ese momento. Sí, no, mire, eso es lo más importante es que ese vínculo, además diciéndolo los franco estamos aquí, que incluso vamos a ayudar a hacer la asociación franco en Nueva York, porque no está hecha, y usted a veces llega, usted es contable, o usted es eh, administrador o eh, mercadólogo y tiene que ir a hacer otro rol o a taxiar <risa> o hacer otro trabajo que no es el suyo, y con una asociación de Franco macorizanos usted llega y si usted que tiene un negocio, usted busca ese talento y lo coloca. ¿Usted me entiende? Y así tenemos una, una sociedad organizada y, y que optimice el valor de cada Franco Macorizano, que siempre que llega a un lugar llega preparado, por lo que en ese sentido, vamos a seguir trabajando. Y en lo que corresponde al desarrollo, es como le he dicho, los empresarios de allí están muy, muy deseosos de que nosotros les expliquemos cómo pueden venir, porque usted sabe que trabaja mucho y cada día más se pone más difícil la situación en la gran urbe y también el cansancio del trabajo. Entonces, nosotros tenemos que presentarle nuestro espacio. Aquí estamos. Nosotros somos eh, el, la alcaldía de San Francisco Macorís podemos mancomunar, vamos a hacer Eso reuniones, está muy bien. ¿me entiende? Y en, en, en lo que corresponde a las autoridades de allí, como usted ve, el cónsul general, para que él entienda que nosotros somos eh, personas que trabajamos, eh, que cuando se acerquen no le dé el abrazo, no le dé la correspondencia de vida que debe de dársele, porque en Estados Unidos nosotros tenemos que comenzar a que el respeto todavía continúe más en, en un momento en que ustedes saben cómo está la inmigración allí, sí. Y cómo está siendo azotada, eh, que nosotros respetamos mucho eso, pero nosotros tenemos que irle a decir a las autoridades, somos gente de trabajo, somos gente de acción. Y ese espaldarazo es el que le estamos dando a los franco-macorizanos. Cuando criticamos eso, el franco-macorizano eh, que vive en, en cualquier estamento o en cualquier ciudad del mundo, y eh, específicamente en la ciudad de Nueva York por el evento que tenemos, podría sentirse oígame mal y Usted por eso sabe, mal. alcalde, que no se ha criticado el evento. Muy bien, lo agradezco. En ningún caso. Muy bien. Este en, en lo, que queremos, lo que queremos, esto no, queda grabado. Se puede buscar. Revisar. No, no, perfecto. Porque nosotros perfecto. somos parte de Telenor. Pues Telenor es esto. la empresa de transmisión. Y nunca vamos a chocar con esos criterios. Y sobre todo con lo suyos, que ahí compartimos las mismas ideas porque la internacionalización es fundamental. Lo inicié yo siendo regidor y nunca nos hicieron caso, pero porque fui el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Yo mismo dije que debió de estar el alcalde, que es el representante, pero aquí quedar la representación de la alcaldía, la vicealcaldesa. El presidente y dos regidores, el de asuntos de, de cultura y el de asuntos internacionales pero aquí debieron de quedar sesionando el vicepresidente y el resto de la sala. Tenemos visiones diferentes en el manejo de la parte administrativa y de la representación. Creo que fue muy cargado, es la única diferencia que tenemos. Después de ahí, aquí no se ha criticado ni la parada, no. ni se ha criticado que usted tenga... La, esté, importancia, de y la, la presencia importancia de la representación que alcaldía. usted tenga. Yo quería ponerlo en contexto <risa> para que no se deje confundir. Y los amables televidentes saben que lo que único que tenemos diferencia en la visión es que en el proceso que usted lleva muy bien y lo apoyo de internacionalización y de esta oportunidad que Telenor nos ha brindado para llevarnos las imágenes aquí y al mundo, hay una cosa, es que debemos preservar, mi visión es que se debe preservar la institucionalidad Contralora, gerente financiera, recursos humanos, todo por igual. Cuando el alcalde sale, queda en la casa una representación. Nunca hemos visto al presidente de la república ni al vicepresidente salir junto del no, país. Mire, no puede. Mire, deme, deme, deme un momentito. Porque... Ahí yo le estoy sacando sí, a usted eh, sí, que quizás no, lo, no, no, sí, correcto, correcto, lo correcto, llevaron ahí no, sin usted tener esa no, visión. No, pero mire. Es lo que creo. Sí, pero mire, es que la ley municipal es muy clara. Ahí está el secretario nuestro, que estaba aquí en San Francisco Macorís, que es el que en ausencia mía tiene que administrar. ¿O me equivoco? Bueno, pero usted tiene que pero, anunciarlo. No, no, pero me equivoco. Es que nosotros, con la sesión... ¿Usted sabe qué dijo él aquí sí. en el programa? Sí. Ah. Que él tiene un asistente, que cuando él necesita que lo llamen al secretario, usted tenía que llamarlo, parece. Sí. No, no, pero mire, eh, nosotros dialogamos, lo que pasa es que Quizá a usted se le olvida que el secretario general es el que el día a día maneja cuando, cuando, claro. cuando no estamos. Pero además recuérdense que fue el viernes, que no fue mi Miguelín, se fue el viernes. Los demás se fueron uno un miércoles, otro un pero martes. no estamos criticando y, su salida. Y, y, y, es lo demás y perdóneme, funcionarios que no debieron en, sí, de estar pero en, en lo mismo. Es que mire, es que la gerente financiera tiene un equipo financiero y ahí estaba su asistente right. financiera trabajando conmigo, conmigo y, le, y le busco lo que hemos firmado, los contratos que se firmaron, ...bajo la firma de ella... ...para que usted vea lo que sí. trabajamos... ...que no, no hizo falta porque había una asistente... Alcalde, ...la Contralora, perdón... Sí. ...dejó una asistente también... ...que eh, pues revisó... ...todo lo que nosotros estamos haciendo... ...porque les repito, tenía un compromiso... ...con varias obras, que tenía que firmar... Eh, ...contratos en base a licitaciones... ...que fueron ganadas, que fueron adjudicadas... ...como el Salón de Actos... ...y otras obras, pero uh -huh. de igual manera... Eh, Todos todo los que fueron allí dejaron sus asistentes y los regidores, usted sabe que son comisiones y terminan sus trabajos. Además, esto tenemos meses trabajándolo, por lo que todo estaba organizado. Eh, quizás usted nos habla del presidente, pero el presidente cuando llega tiene que llegar con todo su ministerio. Eh, con la gente principales. Ahí está siempre Peralta, ahí está siempre su secretario eh, su personal. Secretario personal. Puede? Eh, ahí se puede. Pero, pero siempre tienen varios ministros eh, a su Pero lado. eso lo vemos en el pero, país. Cuando él sale, bueno, no sale con todo. Sí, lo que pasa es, hermano, que nosotros tenemos que trabajar en base a, a una agenda. Bueno. Y si ustedes conocen la agenda, bueno, tiene razón al, al, al, al criticarla. Pero nosotros teníamos el deber de que nuestra gente conociera. La bueno, eh... Aquí todo en se hace público, lo que pasa es que vuelvo y le digo. Pero después de... Alcalde, se nos acaba el tiempo, la música nos los indica hace rato, y no quisiéramos que cerráramos con una información que puso un amable televidente, dejó bonito, Eduard Hernández. Él dice que usted en múltiples ocasiones ha dicho que el ayuntamiento es una porquería, pero la visión que usted presenta es todo lo contrario. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, ¿Que es En que algún momento sí, usted haya dicho eso, sí, muy... el ayuntamiento es una porquería. Sí, me, me agrada que Eduard me diga eso. Cuando yo hablo que esto es una porquería, hablo de la política. La política es una porquería, porque por más que tú trabajes, por más que tú desarrolles un pueblo, siempre hay un, un grupo pequeño, pequeño, ¿verdad?, que, te quiere, que quiere crear percepciones negativas. Por eso yo digo que esto es una porquería. Y me sale de manera. Pero usted pertenece y lo, y, a un bueno, partido político política. Bueno, bueno, mira, realmente estoy perteneciendo, pero quiero. Quiero darle otra connotación a la política, pero lamentablemente eh, la coyuntura eh, política que se da aquí en República Dominicana es para desacreditar, es para no verlo lo bien. ¿Usted encuentra que, que, que, que nuestras orientaciones y del programa han sido críticas para desacreditar? Bueno, no, lo que pasa es que yo hablo en términos generales. Yo, okay. yo entiendo que la política. Porque la política es muy clientelista. La política. Tú tienes un amigo y si ese amigo no tiene el perfil, en que en mi caso yo no, no es por amigo que yo nombro. Nosotros somos los únicos que cuando necesitamos a un obrero o un plomero, lo subimos al portal. ¿No vamos? no vamos al partido a buscar ese dirigente para una botella. Si el partido no lo tiene, nosotros, venga acá, vamos a consultar. Y consultamos y viene la gente y nos llega la gente. Eso es lo que dice, lo que dice Recursos Humanos, bueno. lo que dice la ley... 4.23 de presupuesto Muchas y lo gracias. que dice el CISMA. Muchas gracias, aclarado. Gracias. Tema, aclarado. Muchas gracias, Muchas gracias, gracias por venir y ustedes, aclarar y sobre todo, déjenos el mensaje final sobre esta visita y qué usted espera de la misma no, respecto no, a San Francisco. No, mire, yo El retorno que, que, que, sí, de esa inversión. Yo, yo lo que espero es que eh, todos nos acostumbremos en, ya en nuestra corta gestión que nos falta un año y seis meses porque ¿Y ya usted no, no piensa continuar? No, por la gracia del Señor. Pero lo que está bueno no se cambia. Bien, no. Es que eso no es lo que se puede ver ahora. Yo tengo que irme y, y brechar ver todo lo que está ¿No estoy haciendo. de acuerdo con usted? ¿Verdad que sí? No, Muchas gracias no, gracias, ¿No estoy de acuerdo? No está de acuerdo. El, el mensaje No, pero final. mire, es que nosotros realmente... El mensaje, vuelvo, alcalde. Iba, iba a decir politiquería. <ríe> y, no, Acá el, el, el, <ríe> el mensaje. El <ríe> mensaje, no se mire, lleve de él. Lo, lo, lo, lo que yo quiero es que nos acostumbremos, porque van a haber más mancomunidades, va a haber más hermandades, con ciudades internacionales, que nos acostumbremos, que viendo una ciudad diferente y, y que podamos nosotros realmente trabajar en base a ese desarrollo estratégico que nos dice la ley 1.12 de desarrollo estratégico y que cuando nos vayamos pudiera continuar quien esté eh, pues sobre esos rieles y que San Francisco toda su producción, todo su cacao, todo su arroz, todo, lo, todo su talento pueda, pueda llevarlo y que la gente tenga una percepción diferente a lo que somos nosotros. Porque este es San Francisco es un San Francisco nuevo, con dos universidades, que saca profesionales, eh, que tiene eh, todo, instituciones técnicas también, que gradúan técnicos gente que tienen que son gente de servicio por lo que no es justo que tengamos una marca que no es y por eso tenemos que estar adelante adelante en ese beneficio. Muchas, Muchas gracias, gracias alcalde usted. Alex sí, no gracias, Díaz, alcalde. Díaz, alcalde de la de San Francisco de Macorís. Nos vamos a una breve pausa, retornamos de una vez con nuestra segunda entrevista. que Está con nosotros aquí el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores de San Francisco de Macorís. Así que quédese con nosotros. Hablamos de educación.